Me le despegó la cosita que desde subirla a los carros, eh, botó la factura de comida que yo compré. Este, la factura. Eh, la nevera en el suelo, le estufa la mijagó. el tanque estaba en el suelo ahí, y eso mira, es un deshuelle que hay allá. Mire, que si yo sido otra persona, yo hoy estuviera preso. O sea, ¿qué de tú de todo lo que le pueda pasar tanto a ti como a ella? Yo, responsabili yo responsabilizo a Margarita Bernal García de cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a ella, porque ella nunca se ha metido con ella. Bueno, ¿el nombre tuyo es? El nombre, nombre es Ramiro Fernández. Ramiro, ¿dónde, está ocurriendo eso? ¿Dónde eso, está ocurriendo eso? Eso está ocurriendo en ese barrio o sector Jesús de Nazaret, cerca de Madeja, un barrio que hay nuevo ahí. Y ella me ha amenazado varias veces ya que me va a matar donde quiera que me encuentre, me dice. Sí. Y entonces, ¿qué, qué, qué tú le has dicho a ella? ¿Ustedes han tenido algún tipo de, de discusión o algo? No, yo, yo la dejo que sola, pero anoche yo me fui para que ella no me viera antes de eso. Cuando ya cuando yo lo vi que ella llegó, que ella estaba tocando la puerta, yo salí por atrás, porque ella fue por adelante, ella llegó, yo salí por atrás y me escondí para allá. Entonces, ¿qué tú le puedes decir a esa persona? ¿Tú quieres, qué tú, qué tú le dices a ella? El llamado que tú le haces. Yo lo que le pido es que no deje tranquilo ya, porque si ellos se separaron, yo no tengo culpa de ella.